¿Cuál es la huella de carbono que se produce al ver nuestra serie favorita en una plataforma de vídeo bajo demanda? ¿Contamina mucho internet o se trata de un servicio sostenible? ¿Por qué los centros de datos necesarios para el funcionamiento de la red son fundamentales cuando hablamos de sostenibilidad y consumo de las TIC? La respuesta a estas preguntas las vas a encontrar a lo largo de este tercer módulo dedicado al impacto medioambiental del consumo de los dispositivos TIC. Esta es quizá la parte del impacto material de las TIC donde nosotros y nosotras, como consumidoras, desempeñamos un papel más activo. Vamos a descubrir cómo. El consumo global de dispositivos TIC se ha elevado de manera exponencial en las últimas décadas y, paralelamente, la digitalización de la sociedad ha sido vista por muchos defensores de la sostenibilidad como una herramienta al servicio del medio ambiente precisamente por su capacidad para hacer virtuales muchas actividades, tales como las tareas laborales o académicas. A priori, el realizar una reunión laboral online reduce el coste medioambiental que supone el desplazamiento, todavía más si el transporte implica medios como el avión. Pero en este curso, como tú ya sabes, estamos descubriendo que las ventajas de la digitalización son únicamente una cara de la moneda y que existe una íntima conexión entre los medios de comunicación, las tecnologías TIC y la destrucción medioambiental. Pero ¿cuál es la responsabilidad del uso por nuestra parte de las TIC en el conjunto del impacto material de esta tecnología? El intenso uso de todo tipo de aplicaciones para los dispositivos TIC y el funcionamiento de la compleja infraestructura que es necesaria para su correcta ejecución ha generado un fortísimo aumento de la demanda energética mundial. Fíjate, según un investigador alemán, sin el uso de internet, Alemania podría ahorrarse el funcionamiento de dos centrales nucleares. Como puedes ver, algo tan aparentemente inmaterial como la red necesita, como toda tecnología, del uso de múltiples recursos naturales para poder funcionar. Desde la aparición del primer ser humano, el medio natural siempre ha sido una condición ineludible para posibilitar cualquier tipo de comunicación y, en el siglo XXI, por supuesto. No cambia este requisito. Todos los aparatos tecnológicos que utilizamos, a pesar de su diseño futurista, proceden de la misma naturaleza a la que a su vez pertenecemos todas nosotras. Los dispositivos tecnológicos serían actualmente responsables del 4% de la emisión de gases de efecto invernadero, una cifra que supera la producida por el conjunto de la aviación civil y que en 2025 podría situarse en el 8%. Si se mantiene la tasa de crecimiento actual, se calcula que en el año 2040 la huella global de carbono de las TIC representaría el 14%, una cifra que no abarca la manufactura de los dispositivos. La implantación del 5G y el desarrollo del Internet de las Cosas hará aumentar aún más esta demanda energética. ¿Cuál es el papel del omnipresente Internet en todo esto? Fíjate bien. Nos encontramos ante una situación paradójica. Mientras la red obtiene progresivamente una mayor eficacia energética, el consumo global de energía de Internet no para de aumentar. ¿Por qué crees que se produce esta situación? Bien, este incremento de la demanda energética de Internet se debe, por un lado, al desarrollo de los dispositivos informáticos portátiles, los smartphones, tablets u ordenadores, y al aumento consciente de la conexión inalámbrica de la red, que implica un mayor consumo que las conexiones a través del cable. Una segunda razón de esta paradoja es la creciente velocidad de bits del contenido disponible en línea, catalizado por la digitalización de la televisión y la popularidad de la visualización de contenidos audiovisuales. Cuanto mayor es la tasa de bits, mejor es la calidad de los archivos de vídeo y audio que reproducimos en nuestros dispositivos. Y cuanto más sean los bits, más energía se necesita para mover el archivo. Vamos a ilustrar este punto dándote algunos datos, así que toma nota. 100 artículos de prensa digitales consumen 9 bytes, megabytes de información. Una, una imagen en alta resolución llegaría a los 3 megabytes. Un vídeo con calidad media, visionado en la plataforma YouTube, necesitaría de 30 megabytes. Todos vemos nuestras series y películas favoritas en plataformas de vídeo bajo demanda que desde hace algunos años se han asentado en nuestros hogares, por su facilidad de uso y su enorme oferta de entretenimiento, pero ¿cuál es su impacto medioambiental? Apunta, se estima que la visualización de vídeos online genera más de 300 toneladas métricas de dióxido de carbono al día considerándose de esta manera que las emisiones de gases de efecto invernadero de las plataformas de vídeo bajo demanda más populares del mercado producen tantas emisiones como el conjunto de Chile, es decir, cerca del 0,3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y por poner un ejemplo más concreto, una investigación afirma que la huella de carbono de la canción Despacito en YouTube durante 2017 igualó a las emisiones anuales de 100.000 taxis aunque un solo día de Netflix triplicaría esa, esa cantidad. Sigamos con algo más de información. El tráfico de datos es responsable de más de la mitad del impacto medioambiental global de la tecnología digital, representando el 55% de su consumo energético cada año y con una tasa de crecimiento anual del 25%. ¿Por qué se necesita esta gran cantidad de energía? Una razón para explicar esta fuerte demanda energética es la necesidad de grandes infraestructuras, tales como los centros de datos. Eh, y precisamente estos centros de datos son complejas infraestructuras necesarias para poder transmitir y almacenar la información que utilizamos en la red. Seguro que relativamente cerca de donde tú vives existe un centro de datos encargado de hacer que tus actividades en Internet se procesen de forma rápida y eficiente. No obstante, este servicio que ofrecen los centros de datos no es inocuo. Para que te hagas una idea, el mayor centro de datos en Madrid, la capital de España, que ofrece sus servicios a destacadas plataformas de vídeos en streaming y algunas de las más conocidas redes sociales, consume tanta energía como una población de 200.000 habitantes. Muchos consideran a estos centros de datos como el equivalente en el siglo XXI de las contaminantes fábricas de la Revolución Industrial. La razón... ...para esta comparación es que entre el 50% y el 80% de, las, eh, de la energía que utilizan los centros de datos... ...procede del carbón, un combustible fósil especialmente noci nocivo para el medio ambiente. Además, en torno al 70% del tráfico de Internet pasa por el estado de Virginia en Estados Unidos... ...el estado del carbón, tal como denuncia Greenpeace... Aunque existen notables iniciativas dirigidas a promover la sostenibilidad, podemos afirmar que la infraestructura de las TIC se apoya mayoritariamente en lo que los intelectuales Ramón Fernández y Luis González denominan un capitalismo fosilista. ¿Qué quiere decir esto? Un capitalismo fosilista, según los autores, es aquel cuya matriz energética está compuesta por combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas natural, y carbón. A su vez, esta matriz energética se integra en un sistema económico y social que concibe la, a la energía desde un antropocentrismo depredador donde el ser humano solo cuida de sus intereses. De esta forma, las sociedades capitalistas imponen su modelo a otras sociedades que sí que han identificado una interrelación ecosistémica profunda, entre otras, en otras palabras, han comprendido que nuestra especie y los sistemas naturales forman parte el uno del otro y se necesitan mutuamente. Tampoco podemos dejar de lado el impacto medioambiental del consumo de las TIC en la industria audiovisual. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto contamina hacer una película? El estudio Sostenibilidad en la Industria del Cine, publicado en 2006 por la Universidad de Los Ángeles, en Estados Unidos, es aún hoy la investigación más completa sobre el impacto medioambiental de las producciones cinematográficas. Este estudio estima que la industria cinematográfica produce 15 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente. Además, la producción audiovisual en Hollywood, la meca por antonomasia del cine, se erige como uno de los grandes contaminantes de la región californiana debido a, a su elevadísimo consumo energético y a la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido, el dióxido de carbono, el metano y óxidos de nitrógeno. El impacto medioambiental de la producción audiovisual se puede explicar desde la propia idiosincrasia característica de un sector en el que se trabaja habitualmente por proyectos, creando decorados cuya vida es efímera y que demanda gran cantidad de energía para poner en marcha el complejo de equipo tanto tecnológico, es decir, dispositivos TIC, como cámaras, micrófonos, monitores y un largo etcétera, así como la tecnología para cubrir las necesidades del equipo humano necesario para poder rodar y crear las películas. ¿Estás dispuesto a conocer más detalles sobre el impacto material del consumo de las TIC? Acompáñanos en este tercer módulo para explorar con mayor profundidad las cuestiones expuestas en esta primera clase. Contamos contigo para continuar en este viaje hacia la sostenibilidad en nuestra dieta mediática.